Pasamos a otro tema de información, un audio que compromete el presidente de Comcipo, Marco Pumari, y partidarios de Comunidad Ciudadana se hizo viral en las redes sociales. Este accionario fue cuestionado por actores políticos. Si no tenemos la capacidad necesaria para poder, en realidad, plantear una alternativa, eh, una alternativa real, vamos a recaer en la misma situación. de esa, ¿no? O sea, si en este momento Carlos Mesa no sale y se convierte en esa alternativa... Vamos a, ser el mismo, o vamos a tener el mismo destino que Venezuela. Yo en este momento veo uh, una confrontación política, el único que puede hacerle o, o puede ganarle a Evo Morales y lo va a ganar, yo no estoy muy seguro, es pues Carlos Mesa. Nosotros decíamos de que si en este momento se elige un carro, un, un coche pequeño, una vez que se suba a Carlos Mesa ese coche, es de 4x4 uh -huh digamos o no, así de, de sencillo, en este momento, Carlos, ¿no? o sea, eso, es, eso es lógico, que es la verdad, o sea, en este momento necesitamos de todos aquellos, de aquellas binchucas, chulupis y todos los demás, necesitamos, su pero no en su voto claro, no porque es la verdad. No. Este es el audio que circula en las redes sociales, el cual vincula a Marco Pumari, presidente del Comité Cívico Potosinista, con el candidato por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa Gisbert este accionar ha motivado la reacción crítica de muchos actores políticos potosinos. Obviamente no solo están atentando contra el comité cívico, contra la institución cívica, lo están haciendo contra ¿quiénes son binchucas para el señor Pumari? pero por favor, o sea, no puede ser que en sus reuniones internas, no sé si estaban sanos, pero realmente insultarnos a los potosinos de Minchucas, Chulupis, realmente, y que tienen que votar, dice él, o sea, utilizando ese término tan duro, y, y provoca la risa de, de la gente que estaba con ellos, realmente me parece indignante. Yo creo que debíamos votar de Potosí, debíamos votar de Potosí, el debía irse de Potosí, no es correcto, no es correcto que nos llame, Bien chuca, Renunciar sería poco.